Bueno, hola, hola, hola Muy buenas noches Buenas tardes, buenos días Depende a de qué hora escuches este video eh, Este es el video Yo lo estoy grabando antes Pero es el video que vamos a tener en estreno Este jueves eh, 26 de noviembre del 2020 Yo les prometí que en este video Íbamos a ver la, eh, dos cosas les prometí una es que vamos a ver la carta natal de una mujer porque los tres primeros videos con cartas natales fueron de hombres y, eh, y la otra cosa que le prometí es que vamos a ver eh, oposiciones y sectiles que todavía no habíamos visto que son dos de, la, eh, de los aspectos, de los cinco aspectos que vemos Vemos eh, conjunción, septil eh, cuadratura, eh, eh, trígono y oposición. Eh, bueno, hay dos aspectos que todavía no los vimos en ninguna carta. Entonces, en este video les voy a explicar esos dos aspectos. Elegí la carta de eh, Isabel II de Inglaterra, la reina de Inglaterra para esta clase a pesar de que me tiraron muy buenas ideas en los comentarios eh, nada más que porque está de moda, o sea, eh, la gente estuvo viendo eh, en Netflix de, de Chrome y entonces, eh, nada, yo también lo estuve viendo, la verdad, muy interesante, eh, la, la serie y lo que muestran en la serie. Eh, y, y entonces eh, me pareció que, que, que podía ser bueno que, que en esta clase... ...viéramos un poquito de la carta, no todo lo que podemos sacar de, de, de una carta natal... Eh, ...más de un personaje como este ...pero eh, ella, a diferencia de, de muchos otros líderes... ...sobre todo líderes políticos, porque ella no deja de ser, a pesar de ser una figurita... ...no deja de ser una, una líder política, ¿no? Eh, a diferencia de muchos líderes políticos, ella no tiene solo en casa 10. Ella tiene solo en casa 3. Todo por eso también me pareció interesante que lo veamos. Eh, entonces, antes de empezar con la interpretación de la carta, como siempre les digo, acá abajo en la cajita de descripción, va a estar todo lo que yo les diga en, en la... El, todo lo que dice acá, mi machete. ¿Este machete yo de dónde lo tomo? Bueno, voy sacando de los pedazos de las clases que yo les di. Eh, por ejemplo, Sol en Tauro, eh, lo tomé de lo que está en la caja de descripción de cuando vimos signos. Porque los signos significan el sol pasando por ese signo. Bien, eso ya lo expliqué en reiteradas ocasiones, así que ya están real tanto. Y si no, en la clase anterior, exactamente en la anterior a esta, lo expliqué más a fondo. La otra cosa que les pido, le agradezco mucho a Mila, a Piedad, a, a Vero, que se esforzaron muchísimo por dejar mensajes. Gracias. Gracias, gracias. Eh, yo les pido a todos los que ven esta clase que, por favor, vayan a comentarios, pero no, eh, no en el momento del estreno, no en el chat en vivo del estreno, sino en los comentarios después de que pasó el estreno, eh, en comentarios y que me dejen comentarios que me digan con qué cosas están de acuerdo que le hubiera gustado que veamos en la clase que, que me dejen varios comentarios eso a mí me ayuda a eh, que que youtube diga el algoritmo de youtube diga ah esta clase está interesando entonces que me la, eh, me la eh, viralicen en la clase y, y entonces así entra más gente al canal eh, tengo más suscriptores la otra cosa es tengo 8993 suscriptores eh, quiero llegar antes de mi cumpleaños. Ustedes saben mi cumpleaños es el 17 de diciembre y yo voy a estar dando esta clase, aunque esté de cumpleaños. Es jueves, cae jueves. Quiero, antes de mi cumpleaños, llegar a los 10.000 suscriptores en el canal. Por lo que les pido, que si no están suscriptos, se suscriban. Pero si están suscriptos, que le digan de este canal les hablen a sus contactos, a sus amigos, a sus amigas, a sus amigues eh, y les pidan que se, se sumen al canal. También que le den click a la campanita porque eso también me ayuda a que YouTube me lo viralice eh, y también que le den like al video. Realmente el video lo está viendo bastante gente para los ...que estaban viéndolo, o sea, están siguiendo las clases... ...mucha más gente que eh, al principio... ...cuando empecé a dar las clases. Eso está bueno. Lo que veo es que ninguno comenta, o sea, son dos, tres, cuatro... ...que, que hacen algún comentario. Entonces, yo les voy a pedir un favor. Que todos los que vean... Eh, esto se los pido como favor... Y por supuesto, si quieren, no tienen obligación de hacerlo. Pero si me ayudan, a mí me viene bárbaro. Porque si no, me va a costar mucho seguir con el año que viene con estas clases. Entonces, eh, pongan abajo en comentarios, pónganme... ¿Desde qué lugar se están conectando? Bien. Eh, en los comentarios de este video. Mujeres, ya tengo cartas natales para hacer hasta la última clase de este año. Así que por el momento, no tienen más ideas. Eh, las voy a ir haciendo de a poco, semana a semana. Eh, bien. Vamos con la carta natal, entonces, con la clase en sí. Con la clase que siempre Vero Quesada dice que es corta, que se queda con gana, que ella siempre quiere más. Eh, pero bueno, estas son las clases. Yo prometí que las clases teóricas como esta iban a ser grabadas y lo más cortas posible. ¿sí? Eh, ¿Para qué? Para no aburrir. Después la clase de los sábados que hacemos en vivo, a las 19 horas de Argentina, todos los sábados. Eh, esa clase sí nos está llevando dos horas largas. Eh, bien, vamos con entonces la Queen Elizabeth. Eh, Elizabeth II de Inglaterra, Isabel II de Inglaterra. Eh, ella nació el 21 de abril de 1926, eh, a las 2 y 40 de la madrugada en Londres. Por lo tanto, su sol, cuando ella nació, estaba en Tauro, ¿sí? Ese día es un día muy especial, porque hay veces que el sol todavía está en Aries, pero el día que ella nació, ya estaba en Tauro, ¿Sí? o sea que ella es taurina, no es ariana, es bien taurina, sol en Tauro, dice que son estables, que son tranquilos, que son confiables, en el aspecto positivo, si están en la luz, si están en la sombra, si están en, en, en esos días malos, son inestables, son inquietos y son traicioneros. Las mujeres, dice acá, eh, le estoy haciendo la carta natal a una mujer, por eso abrevié eso. Las mujeres son bastante atractivas si tenemos en cuenta que Venus hace de las suyas. Son de curvas muy femeninas y arrebatadoramente sexy. El problema es que con los años suelen tener problemas para controlar su peso. Eso, si ustedes lo, lo ven en las fotos, no, no ya ahora de viejita viejita, tiene 94 años, pero si ustedes ven las fotos de cuando, ella, eh, la, ah, cuando a ella la coronaron, que tenía 25 años, realmente tenía muchas curvas, tenía muy buen físico eh, y a medida que fueron pasando los años se ve como es un problema el tema del peso, de controlar el peso para ella eh, aparte siempre se dice por ahí que como buena taurina le gusta comer mucho y muy bien le es muy importante la comida para ella bien eh, ahora este sol está dentro de la casa 3 que la casa 3 también está en Tauro ¿sí? entrando a Tauro pero está en Tauro dice que la casa 3 en Tauro es lo que la hace constante en los estudios sobre todo si son prácticos concretos y objetivos los nexos con sus hermanos son estables. En cuanto al aprendizaje requieren tiempo. Ahora bien, me voy a ir de, esta casa, de este sol y esta casa 3. Me voy a ir a su ascendente. ¿Se acuerdan que decimos el sol es como es la persona? El ascendente es como se manifiesta. Ella tiene... Ascendente en Capricornio. Pero tiene una casa uno muy grande. ¿Se acuerdan que dijimos? Cuanto más al norte o más al sur se nace, las casas son más de parejas. Cuanto más cercano al Ecuador y más cercano al mediodía se nace, las casas son más parejas. Ella nació muy alejada del mediodía y muy en el extremo norte por lo tanto sus casas son muy desparejas tiene la casa 1 y la casa 7 que son extremadamente grandes ¿sí? ocupan tres signos y la casa 10 por ejemplo o la 11 que son muy muy pequeñas bien eh, el, de hecho, la casa 9 y la casa 3 están ambas en un solo signo. Bien. Entonces, en el mismo signo, ambas casas. Entonces, lo importante es que no confundamos. El ascendente es la cúspide de la casa 1. Por lo tanto, es el punto de mayor energía. O sea, ella tiene ascendente en Capricornio. ¿Sí? Ahora bien, como esta casa 1 tiene a Acuario interceptado, en su personalidad, casa 1, yo soy, también tenemos que leer características de Acuario, pero no en el ascendente. Ella se manifiesta como Capricorniana. ¿Sí? Ascendente, casa 1 en Capricornio se observa en sus nativos reflexión, profundidad y paciencia. Su lentitud, en algunos casos, llega a exasperar a los que se relacionan con ellos. Necesitan cumplir con los deberes que toman como suyos, ¿sí? y, y eso en, en esta serie de, de Netflix, de Chrome, eh, se ve tan claramente como ella, nada, la pusieron ahí y, y ella cumple con el deber, con lo que tiene que hacer. Para ella es un deber y lo hace. Ahora bien, en su casa 1 hay un signo interceptado. ¿sí? Si bien la casa 1 ocupa un, una gran parte de Capricornio, todo Acuario y una parte de Pisces, no se lo toma en cuenta, pero sí se toma en cuenta Acuario porque está interceptado. Para el ascendente, no. Para la casa 1. No para cómo se manifiesta, sino cómo ella es. ¿Sí? Yo soy, es la casa 1. Casa 1 en Acuario. Tanto el amor.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 moderno de acuario es urano pero el antiguo es el mismo que, re, que rige a capricornio que es saturno y saturno es el protocolar es el eh, el autoexigente eh, el serio el el que no sale de las formas por nada del mundo. ¿Sí? Bien. Ahora. Eh, eso es con respecto al yo soy. Con respecto al ellos son. O sea, cómo es su relación de pareja, su matrimonio, sus socios. Eh, ella de alguna manera es, eh, sus socios son todos los habitantes de Inglaterra, ¿no? porque son quienes hacen que ella eh, tenga la vida que tiene, para bien o para mal entonces casa 7 está en cáncer Casa 7 en cáncer, compañero sensible, comprensivo, familiar, fértil, susceptible, cambiante y conflictivo. Los nativos tienden a aprovecharse de sus asociados. La pareja se convierte en su punto de apoyo. Todo lo que pudimos ver en la serie. ¿Sí? Ahora bien, no podemos dejar pasar por alto que Leo está interceptado. O sea, Leo también es muy importante en esta casa 7. Dice, cónyuge, autosuficiente y autoritario. Que no acepta ser dominado o gobernado. Las asociaciones y uniones les ayudan a alcanzar reconocimiento. Tienden a asociarse con personas de buena posición. Ahora. Ella en su casa 1 nace con una conjunción muy particular. Marte en conjunción con Júpiter. ¿Sí? En acuario. Marte en Acuario. La hace innovadora, progresista, vanguardista en sus acciones, de mente flexible, abierta y liberal.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 fíjense que toda esta energía está en ella ¿sí? ahora en oposición a esta energía que está en ella en el yo soy está la luna y Neptuno yo acá quiero hacer una aclaración porque me lo preguntaban porque eh, signos que son compatibles, o sea por elemento fuego con aire en este caso, ¿sí? eh, los planetas que están dentro se consideran una oposición. Siempre las oposiciones se dan entre signos de elementos compatibles, sí si se dan cuenta Capricornio que es eh, tierra es oposición a cáncer que es agua y así todos los signos bien en este caso tenemos una oposición de planetas en eh, en el signo eh, opuesto ahora la oposición no necesariamente es como la cuadratura que es una tensión la cuadratura siempre es tensa la oposición puede ser tensa o puede o sea puede ser una oposición verdaderamente o puede ser un complemento muchas veces se da que la oposición entre dos planetas se da entre signos que no son compatibles por sus elementos. Porque, por ejemplo, supongamos que este Marte estuviera a 28 grados de acuario y que esta luna estuviera a... Eh, Dos grados de Virgo. Hubieran estado en oposición. Sin embargo, no hubieran estado en signos de elementos compatibles. Entonces, ahí es una verdadera oposición, o sea, hay tensión. En este caso no es así. En este caso se complementan uno con el otro. En este caso tenemos que la Luna está en oposición a Júpiter. No está en oposición a Marte, porque entre la Luna y Marte hay 12 grados de diferencia. O sea, tenemos la Luna a 12 grados de, de Leo... Y eh, tenemos... Perdón, perdón, perdón. Está en oposición la Luna con Marte y con Júpiter, con los dos. Con Júpiter justito, justito, casi que no. Y con eh, Marte eh, hay 8 grados de diferencia. Así que están en oposición. Neptuno, en este caso, está a 22 grados de Leo, así que está en oposición con Júpiter y con Marte, con los dos. Ahora, estos dos, la Luna y Neptuno, están en conjunción, y estos dos están en conjunción. Vamos a ver qué dice la Luna en Leo. Teatrales en el terreno emocional, alegres, generosos, cálidos, nobles y de gran corazón, orgullosos. Necesitan ser admirados y les gusta relacionarse con personas importantes. No les gusta pasar desapercibidos. Neptuno, en Leo. Imaginación y creatividad que potencian las dotes artísticas. Capacidad para captar cuestiones esenciales. ¿Ven cómo empieza a cuadrar cómo es ella? ¿Cómo...? ¿Cómo...? Ella está en el lugar que le gusta estar por personalidad y complementado con sus socios, con sus parejas, con las personas que ella se rodea, ¿Sí? A ella le gusta que la hagan sentir que es la más importante. No es solo que por protocolo tiene que hacerlo. Hay otras monarquías, tal vez hasta económicamente más poderosas que, que la de ella, en, en Europa, que tienen un perfil mucho más bajo. ¿Sí? Eh, bien. Esto quería mostrárselos para explicarles la oposición. O sea, en este caso, esta oposición que se da se complementa. Podía haber sido una tensión también. Como la cuadratura. Creo que con esto te respondí, eh, Lola. Lola también escribió y no la nombré. Perdón, Lola. Lola también me dejó un comentario. Creo que con esto te respondí, Lola, lo de que... Porque la oposición puede ser eh, negativa, me preguntabas vos. En realidad, en tensión, ¿sí? Depende en qué signos caiga. Puede llegar a caer en signos de elementos no compatibles. Bien. Y también, ¿qué planetas hay en juego? Acá, indudablemente, que entre los sentimientos... ¿Sí? Y ella, gana a ella. O sea, ¿cómo es ella? Porque dentro de su casa uno está Marte. Y Júpiter, que lo está... Eh, que lo está... A, a ese Marte lo está potenciando. ¿sí? Entonces lo está expandiendo. Entonces ella es guerrera. Ya no es la señora calladita. ¿sí? Eh, y entonces busca súbditos. ¿sí? Neptuno y la luna en conjunción en Leo. Bien. Ahora hay algo que todavía no expliqué, que es el sectil. Sectil es cuando está a 60 grados de diferencia. En este caso, eh, el, el Sol está en sectil con Júpiter y con Saturno por esto de más o menos 10 grados. ¿Sí? El sol, acuérdense, igual que la luna, está, eh, crea eh, aspecto, ¿sí? por ser las grandes luminarias, más o menos 10 grados de diferencia. Eh, el resto de los planetas es más o menos 5 grados. Entonces, tanto a Marte como a Acuario, para que estuvieran en un sextil cerrado... Tendrían que estar a 0 grados de Piscis. Como están a... ...8 eh, grados de esos 0 grados de Piscis... ...igual están en... Eh, ...en sectil. Se considera que están en septil. Entonces... ...es importante que... ...veamos esto. O sea...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 Pues se acuerdan que en la casa 13 veían los hermanos. Ella, hasta donde sabemos, tiene, tuvo una hermana nada más. Eh, que en realidad su relación de hermanas desde su lugar fue muy estable. Lo que le daba mucha inestabilidad era la forma de ser de la hermana. ¿Por qué? Porque ella necesitaba ¿sí? que la hermana, eso es este sectil, sí, que la hermana eh, sobresaliera por, por todo lo contrario a lo que ella sobresale. ¿Se entiende? O sea, ella... Por esta conjunción en casa 1 y este sectil, sectil facilitador, ¿sí? con su sol, lo que hace es que a ella se le facilita la manipulación. La manipulación a quienes? A todos sus familiares más cercanos, sobre todo a sus hermanos. En este caso tenía una sola, su hermana. ¿Sí? Pero en realidad es con todos. Bien, expliqué sectil y expliqué oposición en esta clase. Ahora, por tratarse de quién se trata, no puedo dejar de leer que su medio cielo está en escorpio y su fondo de cielo está en tau. Casa 10 en escorpio O sea, medio cielo En cuanto a su actividad Profesional Vemos a los religiosos Ella es eh, jefa de la Iglesia No sé cómo se llama La iglesia anglicana e Espiritualistas Guerrilleros Terroristas Así como a los médicos, psiquiatras, investigadores Y a los trabajadores del petróleo Bueno como ven, ella eh, no es eh, la, la viejita sumisa, buena, que, que no opina, que no se mete. Ella es esa guerrera. Es lo que a ella le gusta. Pero para colmo, en la cúspide del medio cielo, tiene a Saturno.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 La casa 4, porque es la casa del hogar, es la casa de las raíces y su relación, la relación de ella con su mamá fue muy especial, o sea sus raíces. Esta casa 4, en Tauro, dice deseo de echar raíces y definirse en el aspecto familiar, tienden a permanecer durante largo tiempo en un mismo sitio. Disposición para efectuar tareas productivas donde viven. Pero no tiene planetas dentro de esta casa 4. Y ella, a Venus, lo tiene en Pisces. Venus es el planeta reciente de Tauro. Por eso miro a Venus en Pisces. Dice que son personas románticas y poco realistas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 este Venus en Pisces está actuando como regente de esta casa 3 porque está en Tauro y es regente de Tauro yo lo que veo ahí es que ella hubiera hecho cualquier cosa cualquier cosa inclusive todo lo que hizo ...por agradar a su mamá. Bien. Creo que... ...que esta fue una buena clase... Eh, ...creo que hay muchísimo más para hablar... ...pero ya, esta creo que va a ser la clase más larga. Vero se va a poner contenta. Les mando un abrazo muy grande a todos. Gracias a todos por haber estado ahí... Nos volvemos a encontrar el sábado a las 19 horas de Argentina en vivo, como todos los sábados, con esto que estamos trabajando, todas estas clases hasta fin de año, de eh, esa conjunción de Júpiter y Saturno que se va a dar en Acuario el 21 de diciembre del, eh, de este 2020 y que marca el inicio de una etapa que va a durar 200 años así que nada, los espero el sábado en, en vivo y martes y jueves de la semana que viene con dos cartas distintas en la que vamos a seguir viendo planetas en signos, planetas en casas eh, y los aspectos Chao, hasta la próxima